Vamos a hablar con Patricia Moa eh, del, del IPLA, del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo. Primero la vamos a saludar a ella con un buen día. Gracias por acompañarnos, Patricia. Gracias por estar en LV7 Radio Tucumán. Carlos te saluda. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación al programa. Gracias por atendernos, por tener un rato con nosotros, porque, bueno, eh, sos coordinadora del área de programas y proyectos del IPLA, del cual depende pura y exclusivamente el programa eh, Un Pase a la Gloria. Contanos un poco cómo viene el trabajo en este sector. Sí, sí, sí. Eh, bueno, nosotros hace siete años que estamos con el programa, el programa depende pura y exclusivamente del IPLA, eh, tenemos a cargo todo, cuatro clubes de San Miguel de Tucumán en el cual desarrollamos eh, distintas actividades deportivas uh -huh. empezamos un poco con el deporte madre, que sería el rally eh, y después le fuimos agregando en base también a la necesidad de lo que los chicos por ahí solicitaban eh, un poquito de otro tipo de deportes, sí. fútbol básquet, volei todo ese tipo de deportes los cuales a ellos los atrapa y les llama la atención entonces uh -huh. eh, también un peligro por parte de los chicos, pero bueno, bien, hace siete años que estamos eh, gracias a Dios los clubes nos abrieron las puertas, nos brindan eh, muchas herramientas eh, para trabajar para la contención de los chicos, que si bien son de zonas, son eh, los de Tucumán hay muchos papás que se acercan, eh, que están contentos, que traen a sus chiquitos, que llegan bastante bien uh -huh. Patricia y bueno y estamos hablando de, de jóvenes de a partir de qué edad mira nosotros ahora, la edad, las edades que son 5 años 4 uh -huh. eh, años desde esa edad tenemos hasta los 18 años más o menos bien son son todo toda la, la la la edad hasta que se hacen mayores y y te encontrás, sí, la y te te encontrás, digo, trabajando con, con los jóvenes eh, y, y ellos tienen como una mirada, obviamente, sobre el mundo adulto. Eh, es ahí donde ustedes, a través del deporte, van nucleando toda, do, todas las dudas que hay en, en los chicos, ¿no? Aquellas cuestiones que tienen que ver por ahí con, con, con alguna salida de, de lo que pasa, con eh, cómo el deporte también los va incluyendo, cómo también los va preparando para otras cuestiones de la vida, ¿no? Exactamente. Eso es lo que por ahí nosotros tenemos eh, un equipo bastante... Bastante grande de trabajo, son, son 11 profesores, y en el cual hay asistente social, hay profes de educación física, eh, hay talleristas, y la verdad es que ellos eh, hacen un trabajo increíble porque realizan toda la contención. Uh -huh. que, que, que mantengan en el programa y que no se vayan eh, no a la pandemia. Hemos tratado de, de, de ayudarlos escolarmente, hablando digamos, a los chicos, de, de contenerlos, de que se de trabajo, muchos no tenían el tema de celulares o formas de comunicarse para hacer clases virtuales. Uh -huh. Y los profes, la verdad, que eh, siempre se pusieron la camiseta del programa y estuvieron al frente, brindando toda la, la ayuda posible, de, de todas maneras. ¿entendés? Entonces, eh, esa es una forma de tratar de, de mostrarles a los chiquitos que sí se puede, que, que se puede salir adelante que sí lo vamos a contener que estamos, a las mamás también, a los papás también. Uh -huh. Es eh, lo lindo, es lo lindo porque después lo ves, te lo devuelven con cariño, te lo devuelven con, con amor, con todos esos gestos de, que son de los chicos. Uh -huh. Y nosotros también con los chicos de edad avanzada, como yo te decía, tenemos sí. hasta el rango de etario de 18 años. Eh, de la misma manera vos tenés chicos que, a ver, eh, son albañiles desde chico chicos, eh, salen a trabajar desde muy corta edad, y eh, con nosotros sienten ahí la contención, por eso también es que se llevan, que siguen en el programa, porque nosotros brindamos muchas cosas, ¿la uh -huh. verdad? Así que, bueno, bien, bien, bien, dentro de todo por ese lado tratamos de manejarlos bien. Bien, y el rugby aparece ahí como eh, una clave, ¿no? Porque el, el, el jugar el rugby para aquellos que por ahí no desconocen del juego, es un juego totalmente en equipo. Sí, totalmente, totalmente. mira con todo esto que está pasando, que que se vea en el tema de, de, de Fernando, sí. la verdad es que nosotros eh, lo usamos a Dalvi de otra manera, lo uh -huh. usamos de conexión, lo usamos para salir adelante, para que ellos eh, entiendan y vean y se den cuenta de que el no es una herramienta que nos sirve para toda la vida, ¿no? Porque es algo grupal es algo que te hace familiar, eh, es algo que yo lo jugué durante nueve años, Mira. entonces... Eh, la verdad que hay algo de, que te da mucha comprensión uh -huh. y también vos lo así en todos los ámbitos. no que, La gente por ahí lo, lo, lo malinterpreta porque todo el mundo vos le y te dice: No, que es un juego bruto, torpe. Uh -huh. Y la verdad que, que que te da otros valores, ¿no? te, te enseña otras cosas, te demuestra y Así que por ese lado nosotros tratamos de inculcar la parte sobre el deporte que nos abrió las pu la puertas con el programa, el daily. Claro, claro. Y ahora, por ejemplo, hoy por hoy tenemos clubes como Tarcos en el que los chicos que ya cumplen la mayoría de edad, por llamarlo de alguna manera, eh, los estamos incorporando en las divisiones eh, de los clubes mayores. Uh -huh. Claro. Patricia, cuando hablaste de, de, sí. del caso de Fernando Báez Sosa, justamente los involucrados del asesinato de Fernando eran jugadores de rugby sí. Eh, sí. obviamente estos temas lo hablaron con los, con los chicos con los jóvenes, ¿qué mirada tienen ellos con respecto a lo que pasó? Mira, eh, miradas hay de todos los, los puntos de vista te sí. digo, ¿no? Eh, obviamente ellos lo ven como algo está mal uh -huh. eh, Como a ver, nosotros tuvimos una charla y ahora precisamente en estos días los chicos estaban armando todo pelatinas que ellos trabajan aquí, los profes, los que son coordinadores y la respuesta de, de, de los chicos en sí fue bastante buena porque se dan cuenta de que no es el deporte lo que te hace o lo que te lleva a esto. ¿entendés? Sí. Eh, nosotros tratamos de por ahí reducirlo de que, que no nos no, no, no vamos a englobar y de decir, son ensayistas uh -huh. en sí, porque los chicos por ahí en los te decían, no, profe, pero yo no quiero jugar allá y si ya... ¿Qué lo van a decir después? Porque hay un chico que se ha muerto, porque lo han agarrado realistas. Y entonces tienen su punto de vista, que es eh, totalmente acertado, ¿entendés? Porque se dan cuenta que no está bien, lo que ha pasado no está bien. Y que no está bueno englobar uh -huh. eh, el deporte en sí. Fin. El deporte no te mata. Claro, son es personas. Lo que nosotros tratamos de. Exactamente. No, son las personas, personas. el accionar de la gente. Uh -huh. Sí, sí, sí, es tal cual. Por esto lo. lo lo hablamos mucho, bueno yo he tenido la oportunidad de, de también practicar rugby y es un equi es un juego totalmente en equipo te forma, hay mucha disciplina eh, digo no no es como se lo ve, no es como se lo maltrata el rugby, que el que desconoce del tema, cuando vos formaste parte de una institución, de un club hay toda una disciplina, hay toda una enseñanza un respeto por el otro que da, a mí me daba mucha bronca cuando, cuando todos se decían los, el título decía rugby, no Raquel es un juego, un deporte que practica. Esa es una persona el nombre sí. y apellido. Exactamente claro. o sea, no, no es englobar, no es que todo porque hagamos tal deporte. Claro, eh, claro. A ver, yo claro. creo que este tipo de cosas, ahora tuvo mucha magnitud, pero pasa en el fútbol, pasa uh -huh. en el hockey, pasa en patín. Sí, si yo entiendo, pasa en Está todos claro. los deportes, en todos los ámbitos. En estas son violentas de alguna manera, pero no es el deporte en sí lo que lo llega uh -huh. Sí, es así, Patricia. Por bueno, idea, es un trabajo Ustedes con, con los jóvenes. Estamos viendo algunas imágenes, mientras estabas hablando, la cantidad sí. de, de fotos de los niños eh, practicando fútbol, eh, chicos de todas las ahora edades. Estamos... Es hermoso, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, la verdad es que sí, bastante lindo. Eh, y ahora estamos con las columnas de grano que uh -huh. eh, Jarcos, por ejemplo, y Tucumán Rayos nos cedieron los ensayos para que los chicos tengan la posibilidad de eh, meterse a las piletas. Claro. ¿sí? Claro y hay muchos de ellos que no no sabían ni siquiera lo que era una fileta por ejemplo uh -huh. y, y ahora lo han descubierto y, y estamos claro. con los trozos y estamos constantemente tratando de brindarle no sé, eh, a fines del año pasado eh, nos sacamos de viaje nos llevamos a conocer la reserva de Orcomoyo, por ejemplo que tienen algo acá cortito y cerca Claro, claro, claro. Y no, sí, y la, y son, muchos chicos no conocen, es verdad. Es verdad. Exactamente Y, y Patricia, no tuvieron aquella, la aquella familia que nos están escuchando y te están escuchando atentamente sí. a vos y quieran formar parte, bueno, ya estamos medio atrasados con el tema de la colonia, pues ya estamos a 8 de febrero, ya dentro poquito, sí. ¿cuándo, ¿cuándo cierran las colonias? ¿Dentro una semana, semana y media? Eh, sí, sí, sí, tal claro. cual. Ahora en febrero lo que es... Cierra la colonia. ¿Y a, ¿Qué le llamamos colonia? Al uso de la pileta. Claro, la pileta. Pero el programa está eh, todo el año, uh -huh. los dos en medio del año. No uh -huh. cierra nunca. ¿Cómo hace la gente para poder saber más de, del trabajo que vienen llevando adelante eh, y cómo formar parte? Mira, nosotros estamos en Cardenales, eh, Tucumán Rugby, eh, Long Tennis y Parcos. Eh, uh -huh. Esos son los cuatro clubes en los cuales eh, se desarrolla un pase a la gloria. Bien. Ahí directamente, la gente que quiera saber o informarse, yo te puedo dejar un número de teléfono, si vos querés. Por favor. Te lo puedo dejar al aire o... Como vos quieres yo no tengo problema. Bueno, te lo paso, 3814... 3814... 69... Sí. 60... Sí. 99. Bien. Bien tres ocho uno cuatro sesenta sesenta y ahí Así está es. bien ahí se informan un poco ahí, más el trabajo que hacen como un pase a la gloria exactamente exactamente uh -huh. sí, sí, sí. y ahí nosotros vamos a tratar de darles toda la información que necesiten bien. por ejemplo hay muchos papás que han venido directamente eh, acá a la oficina de LIPLA ¿entendés? Uh -huh. a pedir información y acá yo directamente los derivo con algunos de los propios de los coordinadores claro. en base a qué claro. en base a la dirección o al domicilio que ellos tengan donde deciden cada uno claro. qué ser. es lo que le quede más cerca y santamente? por cercanía, perfecto perfecto para así, así pueden coordinar ahí con, con los programas, los proyectos que llevan adelante bueno, la verdad que es muy, muy interesante sí. tu, esta charla, esta primera charla que tenemos con Patricia, ojalá que se repita para que nos vayas contando otras actividades que lleven adelante me gusta el tema del término un pase a la gloria, para aquellos que juegan al rugby sí. es el, pa, el último pase antes de llegar a la línea así, así que es, es un pase ganador ese siempre ese tiene que ser el pase ganador. Siempre. Ese es el pase ganador. Tal cual. Así que, eh, Patricia, nada, eh, gracias por por estos minutos con nosotros. Vamos a repetir el número, 381 nueve 6099 Así se pueden enterar de todo el trabajo que vienen llevando Patricia y un equipo, porque ella es coordinadora del programa y proyectos de LIPLA. y un montón de gente trabajando en los clubes y que pueden asistir a los chicos bueno. y formar parte de estos grupos. Patricia, te agradecemos el tiempo con nosotros. A vos, Carlos, muy amable por las llamadas. Bueno, muchas gracias por la discusión, porque es lo que necesitamos para que eh, muchas más personas se acerquen al programa, lo conozcan el programa y sepan, sepan de qué se trata. Así que te agradezco mucho. Gracias y gracias por estar. Bien. Gracias, gracias.